Para arriba. mañana tengo que Para que vamos Cien Fuegos, sí. 29 a ver, tengo de junio del 2016. Estamos paseando para el Conde Cien Fuegos. Mañana tiene viaje para acá, el CAI en Santa María. a un viaje en CAI. tiene que preguntar a Osmani. Osmani que está viajando para el carro? Mañana Osmani <risa> va para el CAI. Sí, Osmani sí, va mañana, tiene que llevar una tragedia para el carro. Y recoger el viento. Sí, y el viernes recogerlo a unos extranjeros que nada. Bueno. ¿Por qué ha dejado de saludarme a mí el pelú. El a mi necesidad. Este es el malecón de 100 juegos. Hey. Mira los almendrones, otros, eh. Baja ¿Vas al hospital si quieres se va a guardar a la cámara vuelta no a vuelta a a ¿Ves ahí una vez ella de su ahí? Sí, mamá, está la sí, cámara. La cámara. O sea, ni cómo pegarse aquí los tragos si dejan. Sí, las sí. Las cervezas, todas sí, las sí, sí, sí. sí, sí, No, va. no, no, yo, tú, cualquiera, yo la veo pero me bajo. Yo que no te voy a mandar en el coche, pero voy a tomar todas las cervezas. ¿sí? ¿Viste qué bonito fue? Lindo, lindo, mija hija. Hermoso. Mira que veas también el malecón de acá de Guayaquil. ¿Ves también otra belleza en Guayaquil? Firma ahí, firma el agua. Palacio de Valle, ¿Ese ¿eh? es Palacio de Valle? Que ese, es Eso es un busitaxi. Eso es un visitax. Ese es el Jagua, ¿eh? Pero eso tiene un motocito, ¿eh? No. ¿Ese es el de Agua, El Hotel Agua. Ahí es Jawa. donde yo me compro las cosas mías de peluquería, de ah, crema, bien. ahí en ese hotel. Pero Hay una boutique. Esto es un restaurante aquí de Escobarón, que ha Paella, eh, paella. Se ve, ¿no? ¿Qué lo que te duele? Caratonga, restaurante. ¿La música de Osman y García? Sí. ¿Sabe la música? La música de Osman y García. ¿Sabe la música? Si sí, nunca ha venido pero... a Cuba, yo quisiera que me lo pidiera. Pero los cubanos allá y, eh, bien los ya cubanos. vienen ya... los cubanos No, me qué, ya. el problema es que se lleva muy bien con los cubanos porque él le ha dado trabajo a muchos cubanos. Ah, ah, tres, los, siete, los siete remesas de cubanos han pasado por mi mano. ¿Verdad? Sí. ¿Tú sabes cómo lo tienen ya los cubanos? Ya el ahorita ya, ya, ya, ya es de cubano. Eh. ¿Sabes quién está por venir? La mamá de Santiago. Va a venir a Cuba. Le van a pagar un tour completo. Y la gente me dijo, puedes pasar en mi casa. y que quede en el Vedado. Dios. El pal que la figura. Es, que es la playa la playa, Lere, la playa es playa leres. Mira el guía de turistas, ¿ah? Mira, mira, <risa> mira Él es buena persona. De todas las personas, mis amigos son buenas personas. Yo te lo he demostrado. Mira, estas casas, ¿viste que veías? Están, esas son de renta. Esos son de renta, casas de, casa de renta. Mira la marina, guía. Por allí está la marina. Mira, ahí. Llena de, de los yates, sí, sí, sí, ahí están los barcos, ahí están los yates, no, ver, ahí claro, hay claro. bar también, ahí también, de todo, ahí en la marina hay hospedaje y todo. Los yates de, su filo. No, sí. son de esos yates son de gente de allá afuera okay. de Estados Unidos <ríe> va vale. eh, Disfrutando en Cienfuegos. Le enseñas a, él le enseña a Elizabeth que él es amigo de Elizabeth también. ¿Ah sí? es sí. sí. amigo de Elizabeth? Sí, soy amigo de Elizabeth. ¿sí? Es que Elizabeth trabajó conmigo, era mi secretaria cuando recién vine y le conocí. Cuando ella llegó allá, meses. Se le dio trabajo. 6 meses trabajando conmigo en la empresa. Y aquí está el Jan Club. ¿verdad? Está bonito. Déjenme ¿sí? que una la edición más linda. Vamos a ver la edición. Sí. Jan Club. Hermoso este. Una vez. aprovechaste y no trajiste ropa de baño para irte para la playa y te podías bañar a la playa? Claro, es que era una. que haber aprovechado la salida de pero quería hacer tantas cosas. Si te da estilo, tiempo, es que me daba tiempo, si es temprano y la playa, a partir de las 3 de hora? la tarde, cuando es buena? ahí la consultoría. Vamos a ir, quieres ir a consultoría, pero ya tienes que esperar, ahora es ahora mucho. ¿Qué hora Las 12 y 1 menos cuarto. Hasta las 1 a 2 de ahora en consultoría. ¿Qué vas a hacer? Y leí el internet. Sí, acá ah, el internet. internet el y internet. ya cuando sacamos de ahí del internet vamos a una antigua consultoría, hago la consulta que quiero hacer yo. Y... Sí, vamos al internet. Ah, que... Es fundamental. Mira, por todo el mentro Bonito el malecón de acá. ¿eh? El malecón de aquí, es todo completo, malecón. Todo aquí es malecón, ¿verdad? Todo eso ciudad, atrás, malecón. Tenía que haberte paseado por allá atrás, Ahí hay discotecas ahí es y fue donde tuvimos la pecera, ¿eh? porque está ahí en el cristal por eso dice la pecera. Esos precios a nivel de pesos cubanos Están es el problema, impresionantes. Es un, es un sí, el, problema, el problema de nosotros es, es lo que nos golpea, es la doble moneda. ¿sabes? La doble moneda. Que yo le analicé y están en un 400% de inflación. Y que no acaban de No se eh, van, van a poder mover. Una eso. sola moneda nada más y ya, esta claro, es la que vale. Claro. ¿Que no acaban de hacerlo? Vamos a echarle, ¿eh? veis. Aquí, Sí, vamos, yo voy a pasquear ahí. ¿eh? Ah, acá va tú la de Ahí tiene huevo, ¿eh? No hay, hay un sitio de sombra acá. Sí. <ríe> A la no le gusta el.